Muy bueno, muy, muy buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad Mi nombre es eh, Jorge Antonio Sánchez Pérez, conocido como Tony Sánchez y soy el presidente del Consejo Nacional de Juntas de Salud eh, Mucha gente, ¿qué es el Consejo Nacional de Juntas de Salud? Es pues algo muy sencillo, por ley 7852 que está vigente desde el año 2000, o sea desde hace 22 años en cada centro de salud que existe en el país, sea hospital o área de salud, hay una junta de salud que representa a todos los usuarios de los servicios de salud en cada uno de los rincones del país. Estas juntas de salud, eh, como lo establece la misma ley, tienen tres ejes, tres ejes definidos, que es el mejoramiento de la salud. Eh, velar por todo lo que es eh, los presupuestos, su desarrollo y los ajustes que se hacen los presupuestos y lo importante, la participación ciudadana. Ahora, refiriéndome a eso de participación ciudadana, hay un hecho muy importante que tiene un valor agregado que yo creo que mucha de la población costarricense debe conocer y es que después de las elecciones nacionales que se establecen para elegir el presidente de la república y sus ministros los diputados de la asamblea legislativa y todos los componentes del régimen municipal la única organización que tiene elecciones nacionales por medio de una ley son las juntas de salud estas juntas, estas elecciones nacionales se realizan ahora cada cuatro años ¿verdad? y eh, este, pues eh, le dan un nivel de representación a diferentes sectores de la comunidad tres de los miembros de la junta de salud se eligen directamente por los asegurados dos de los representantes de la junta son representantes de la parte patronal de las comunidades uh -huh. y otros dos son representantes de las organizaciones sociales pro salud y dentro de esto pues entran también las asociaciones de desarrollo y todas estas organizaciones que tiendan Precisamente apoyar la salud en las comunidades. Ahora, pero todas tienen un componente por igual. Para ser miembro de la Junta de Salud se tiene que estar adscrito al área a la que se quiere pertenecer. No pueden pertenecer a esa Junta los empleados administrativos eh, o los empleados que trabajen con la caja en esa área de salud. Por un, una cuestión, yo creo que es normal de conflicto de intereses uh -huh. y de libre representación de la comunidad, ¿verdad? En esta. Ok. Eh, agrego también que eh, hace cuatro años eh, tuvimos un movimiento de compañeros de todo el país que llevamos reformas eh, a la normativa que estaba vigente y la llevamos hasta la junta directiva donde fuimos acogidos y salió un nuevo reglamento que está vigente desde, el año, desde junio del 2022 en este reglamento ya se incluyeron eh, algunos órganos que no existían para juntas de salud, como son los consejos regionales, que aglutinan a todas las juntas de salud de una sola región. En el caso de la Central Sur, que es esta, eh, que pertenece a San José, ¿verdad? tiene 31 áreas de salud eh, eh, instituidas entre hospitales regionales y eh, las juntas de salud propiamente dichas. Bueno, eh, además de eso, también. Este nivel de representación que nosotros tenemos nos faculta a ser mediadores o tenemos la capacidad de poder ser agentes articuladores entre las diferentes instancias que funcionen alrededor del tema de salud en una comunidad. Cito por ejemplo la institución como tal, pero también todo lo que es, por ejemplo, los gobiernos locales a este caballero. Muchísimas gracias. Hasta luego, Marca. Muchas gracias. Muchas oh, okay. bueno. gracias. Dentro de ser, eh, ser actores o articuladores, ¿verdad? Ajá. De cualquier acción a nivel de comunidad o a nivel integral en pro de la salud. ¿Qué significa esto? Bueno. Es que la salud es una responsabilidad no solo de la institución, sino que es de toda la comunidad y de todas las organizaciones que interactúan en las propias comunidades, como son los gobiernos locales, pero también otras instituciones como puede ser el PANI, eh, seguridad pública, etcétera porque todas tienen en algún momento algún rol determinado ¿verdad? con respecto a la salud. La salud se define en algunos temas como la salud de contención, pero también hoy en día se ha hablado y el elemento más importante es la prevención de la salud como tal, la promoción por un lado y la prevención por otro. Hemos venido trabajando dentro de los órganos que tenemos porque también, como mencioné, los órganos regionales, eh, se crea el Consejo Nacional de Juntas de Salud, donde están representados los ocho eh, presidentes, siete de las diferentes regiones del país y un representante de la red de los hospitales nacionales. Además de los ocho miembros de Juntas de Salud, forman parte del Consejo Nacional, el presidente ejecutivo de la institución y el gerente general. Perdón que te interrumpa. ¿Tienen algún vínculo? O sea, ¿es eh, vinculante lo que ustedes decidan en las juntas con...? Oh, cuénteme. Sí, correcto. Eh, la ley, precisamente, bueno, la ley establecía originalmente, ¿verdad? Eh, que la Caja Costarricense de seguro, de seguro Social, verdad, pues tiene que darle cabida y ponerlas en funcionamiento y darle todo lo que necesitaba, bueno, ya la no reglamentación, en un principio eh, esa fue una de las reformas que pedimos porque fue muy tímida, verdad, como que hubo miedo ¿verdad? de abrir este espacio, decía lo que representaba y en el primer reglamento decía que las decisiones de las juntas de salud no eran vinculantes para la administración ...y eso enterpeció 20 años del trabajo de la Junta de Salud... ...nosotros logramos una modificación muy importante... ...que fue acogida en la administración del doctor Macaya... ...verdad, por toda la Junta directiva ...donde eh, el artículo 11 y 12 establece con toda claridad... ...que las decisiones de la Junta de Salud... ...son, eh, son recomendativas para la administración... ...y que en caso de no aceptarlas tienen 10 días... Plazo para contestar por escrito. ¿De por qué no? De no, por qué no, o lo referente. Uh -huh. Entonces, ya esto dimensionó de una forma diferente, ¿verdad? La opción de las juntas, porque eh, se me olvida eh, dentro de esto también de la ley, uno de los factores más importantes es que nosotros somos criados como entes auxiliares de la caja en forma atonori. Y curiosamente, eh, eh, decía eh, en alegoría lo que se decía que para el 25 de julio de la patria por nuestra libertad nosotros somos de la caja por nuestra voluntad ¿no? y curiosamente es una fuerza humana muy grande mayoritariamente en el pasado eh, el 90% de las la juntas de la salud las conformábamos personas adultos mayores pensionados ¿no? hoy en día la conformación que tenemos en la caja es muy diferente en las pasadas elecciones, por ejemplo, eh, nos dieron como resultados que en algunas juntas tenemos cinco muchachos que andan alrededor de los 20 años y tenemos cinco presidentes que no llegan a los 25 años de edad y tenemos entre 18 a 20 presidentes que andan en un rango de edad entre, eh, o sea, que no supera los 35 años, incluyendo dos miembros del Consejo Nacional, ¿verdad? Y esto nos dice que realmente ha habido una variación en el sentido de la participación de las, de las comunidades. Pero también, dentro de la fuerza que nosotros tenemos como miembros de juntas de salud, hay como unos 20 médicos, hay como unos 20 abogados, hay ingenieros, hay administradores, hay enfermeros. Pero vemos también lo que llamamos piso de tierra, ¿verdad? Que somos los que eternamente hemos sido peloteros y dirigentes de nuestras comunidades, ¿verdad? Y que. La verdad que nos ha interesado mucho es el desarrollo de nuestra política. ¿Cuáles pandemia. son las recomendaciones que ustedes hacen a la Junta? Bueno, eh, eventualmente a nosotros varios temas nos preocuparon. Uno, el de, primera atención de el primer nivel de atención. A raíz de la pandemia eh, se anuló totalmente lo que, lo que fue el, nivel, el primer nivel de atención. Y cuando digo se anuló es porque fue así, ¿verdad? La pandemia, como emergencia. Eh, capturó toda capturó la, exactamente uh -huh. esa es la palabra toda la atención y todos los recursos y lógico porque era una emergencia a nivel mundial las Con consecuencias que todos conocemos bueno pero aún todavía no hemos salido de la pandemia y si no es sino hasta casi como hace dos meses como hemos comenzado en un proceso de que hemos venido recuperando pero todavía hay muchas de las cosas que hemos perdido que no se nos han recuperado en las comunidades entonces esto nos llevó a varias cosas por ejemplo eh, volvió a recrudecerse lo de las filas para obtener citas para los en las mañana en el primer nivel, ¿verdad? Pero no solo las filas, comenzaron a aparecer también los opilotes de, la, de, la, de las citas, ¿verdad? Gente que cobra y, y esto tal vez en algunas partes de, de la gran área metropolitana Puede hacer que no sea registre al representativo, aunque tiene elementos de seguridad, porque mucha gente no lo dicen, ¿verdad? Que cómo va a ser posible llegar a las 3 de la mañana y exponerse a que lo asalten ¿verdad? en el camino, en el tránsito, ¿verdad? para poder acceder a esas filas. Pero en las zonas rurales todavía tenemos problemas más grandes, donde, por ejemplo, para a veces eh, llegar a mi centro de salud, tengo que andar 20 kilómetros o más y tal vez a esa zona no hay buses, y entonces hay gente que paga sus carritos y todo, y entonces tiene un costo, y además de eso, los que no pueden también, entonces tendrían, o sea, para capturar un campo, ¿a qué pagar? Bueno, una de las cosas que nosotros estamos proponiendo es que haya ya, y esto porque lo hemos probado en, en áreas de salud específicas, como el caso de La Jolita y como el caso de Montedioca, Curria, Batista y San Juan, San Diego, eh, que se puede solucionar ese problema y entonces es que se eliminen totalmente las filas de salud porque las citas como tal son un derecho asegurado no es nada que la, regala, la institución está regalando entonces si es un derecho del asegurado es un deber de la institución darlo y darlo de la mejor manera pero también estamos eh, dentro de las propuestas que llevamos pidiendo una cosa, usted sabía que de cuando la gente llega y hace filas en la mañana si hay un guarda que le dice que no hay campo se van todo el mundo o si llegan a la ventanilla y por ejemplo, hay una fila de 30 personas y solo hay 10 campos, los otros 20 se volvieron y no quedó documentado. Entonces nosotros estamos exigiendo que hoy en día toda la solicitud de cita que se haga por cualquiera de las formas sea documentada a través de la plataforma EDUS, porque eso la verdad que no le va a dar a la institución eh, ¿Un una idea real? concreta claro. exactamente de cuánto es la demanda real, uh -huh. cuánto es la demanda satisfecha y cuánto es la demanda no satisfecha, porque eso es lo que va a dar elementos para poder planificar realmente, no solo por comunidades, ¿verdad? Sino también por poblaciones crecientes, cuántas son las necesidades reales de nuevos CEVAIS o de nuevos sistemas de atención que vayan precisamente a esta solución necesaria esto que me está diciendo es una de las partes más importantes tal vez de que la población quiere escuchar soluciones lo de las citas pero también lo de las listas de espera para operaciones bueno correcto también aquí eh, nosotros estábamos aportando en ese mismo sentido en primera instancia una inquietud que habíamos tenido en casi todas nuestras comunidades lo de, las, lo de los especialistas. No vamos a pasar todavía a la lista de espera, porque la lista de espera es una suma de cosas no atendidas aún desde el nivel de especialistas, que es un segundo nivel de atención de salud. Entonces, claro, nosotros comenzamos a hacer estudios en nuestras comunidades y pasaba una cuestión muy interesante. Aún, siento un derecho también... El que tengamos una referencia, el que tengamos una atención como un especialista, resulta que yo tengo que ir a Levais para que sea el médico el que me refiera. ¿verdad? Entonces, el médico me dice: toma, aquí te estoy dando esta referencia. Yo tengo que pasar por donde la secretaria de Levais para que me ponga el nombre. Ir a la dirección del área para que ahí la autoricen. Y muchas veces tengo que dejarla y volver días después para que me la den. Bueno, una vez que la tengo en mano, yo tengo que irme o a la clínica o al hospital donde corresponde esa referencia a llevarla y resulta que aún para dar citas muchas veces me dicen que solo se dan en las madrugadas y tengo que hacer filas y cuando llego a esas filas muchas veces no hay o tengo que llegar en algunas otras oportunidades a que me den una cita que dice que está para dentro de cuatro años bueno eh, nos damos cuenta que todo ese proceso que les estoy contando también no se documenta no se documenta en la institución entonces, dígame usted, nosotros nos preguntábamos cómo si no se documenta cuánta es la referencia que está saliendo de todos nuestros centros, cómo documentan cuáles llegaron a su final, porque yo por ejemplo me recuerdo que más de una cita que me dieron de cuatro años y todo y no volví, o en algunos casos ni siquiera fui a sacar la cita porque no encontraba la oportunidad para sacarla, entonces no se documenta, pero más grave que eso que sí lo dije y lo dije con toda propiedad. ¿Cuántas de esas personas que por ignorancia o por no encontrar otra forma y por no tener los recursos para ir a pagar un especialista, se murieron en familia, No está documentado. ¿no? Y entonces eso es algo que estamos pidiendo. Pero también entonces nos llevó como inquietud a pedir al Sendeis, que es la institución en la caja encargada de la formación de los especialistas que nos dieran una explicación qué es lo que pasaba con los especialistas o que si ellos tenían datos referentes a cuántos especialistas habían realmente trabajado en la caja actualmente y cuántos eran los que se estaban necesitando realmente y en qué lugares del país entonces eh, fue impresionante del sendai recibir varias cosas una de ellas es que eh, por ejemplo, la caja en la que tiene que pagar por toda la formación de especialistas es la única institución, ¿verdad? Y que solo hay prácticamente un oferente a nivel país para la formación de sus de sus especialistas, se llama Universidad de Costa Rica, porque la otra uni, universidad que está eh, que tiene autorizaciones para especialidades, que es la OCIMET, solo sí. tiene dos especialidades, o sea que es una oferta que no le dice nada al país. Bueno. Entonces, nos dimos cuenta que también eh, la caja, pese que es la que tiene que hacer la contratación, verdad. entonces llama y pide candidatos, pero la caja no escoge. Una vez que se presentan los médicos oferentes, verdad, porque es un requisito para, para, para, para llegar a especialidad ser médico, entonces la caja hace la convocatoria o llama para que la gente llene sus requisitos y resulta que entonces es un tribunal, o sea, la parte de la Universidad de Costa Rica o de los nuevos profesores el que hace la escogencia de los candidatos uh -huh. curiosamente eh, no hemos encontrado una explicación que nos diga cuánto, cuánto digamos realmente tienen estos especialistas de compromiso para llenar la necesidad de las especialidades que la caja necesita porque creemos que aún la escogencia misma tiene entre sí porque muchos de estos señores que son profesores trabajan con la Caja del Seguro Social, pero otra vez trabajan con hospitales privados. Y trabajan, eh, algunos muy pocos, con la Universidad de Costa Rica y otros también trabajan con las universidades privadas. Y entonces ahí convergieron intereses de diferentes fuentes que no son los de la Caja. entonces ese proceso de selección no está garantizado actualmente y creímos eh, como conclusión que tengamos de esto, que es una de las propuestas que estamos nosotros dentro, que deben reformarse. Entonces sí, claro que sí, un artículo de la ley eh, que le da la potestad al Ministerio de Salud de ser como ente rector de la, de la salud y creemos que sea el Ministerio de Salud que tenga que tener realmente en sus manos eh, por lo menos la dirección de toda esta escogencia de los eh, candidatos a ser formados como especialistas para que haya una transparencia más amplia. Ese es un punto. ¿verdad? Pero también nos dimos cuenta de una cosa interesante. Usted sabía que en el 2013 se firmó, a raíz de una huelga de los internos, un convenio donde la caja ¿verdad? es la que paga la formación de esos estudiantes, sea que la especialidad dure 5, 6 años, 4 años, lo que sea. Y estos médicos solo se comprometen a reintegrarle a la caja un 8% depositándolo precisamente creo que es una cuenta de esta institución de Copecaja un, ¿Un 8% de su, de, su del, del costo en forma anual Ajá. Okay. Esto nos diría que en un plazo de 5 años el máximo que recupera la caja sería un 40% okay. En el momento en que se gradúa la persona puede decir Me voy recibiendo el contrato que y me voy y me voy para un hospital privado me voy para donde me da la gana o no voy donde la caja me mande y ahí cóbrese lo que está punto así y eso le está pasando creo que hace unos pocos meses y sí, oí en la prensa que algunos especialistas de la caja estaban renunciando lo que me parecía que también eso es una presión que no es necesaria establecerle a la ceguera social de nuestro país entonces la conclusión que nosotros tenemos es que alrededor de este tema que ya se viene manejando en el país desde hace casi cerca de 30 años, verdad, y en la que incluso en el 2015 hubo un foro que se estableció donde participaron el presidente ejecutivo de la caja, del de ministro de salud, gente de la presidencia participó de la UNH de Costa Rica, el director de la de las, maestría de la Universidad de Costa Rica, que por cierto dijo en ese momento que la universidad había formado, que en el país había formado muchos especialistas, que si no los tenía la caja, que se era el problema de la caja. Así, ¿Ah, pues, pero que bien, y que no creía conveniente formar más. Y entonces, verdad que estoy hablando en el 2015, y todo lo que se habló en eso ha sido así, como lo dicen los chicos cruda y llanamente pura baja. Porque lo cierto del caso es que nos han engañado a nosotros. Porque entonces, uno, ni le permiten a la caja tener los especialistas que va a tener y en los lugares que debo tener, de acuerdo a las necesidades de la población. Pero más grave a eso, que la caja mismo, porque nosotros lo pedimos por escrito hace un par de meses o un poquito más, y el departamento de eh, atención de la lista de espera nos contestó bueno que iban a empezar con ese estudio ¿no? para saber cuánto es la demanda real que hay por cada una de las especialidades de cada una de las áreas. Bueno, no lo saben. ¿Cuántos especialistas se necesitan en cada parte del país? No lo saben tampoco. Entonces, ¿cómo pueden aportarnos una solución? Ahí nos parece muy poco serio y entonces nosotros estamos pidiendo alrededor de este tema, así, y esperamos el viernes ya la votación concreta en que eh, pedimos, entre otras cosas, que la única forma para solucionar esto es que se decrete. O sea, que la, la Junta Directiva de la Caja le pida a la Presidencia de la República una declaratoria de emergencia alrededor de este tema. Y también que se establezca una línea conjunta de trabajo con la Asamblea Legislativa y con otros órganos, porque significa aún reformas, a entes que están fuera de la caja cito el caso concreto del colegio de médico cirujanos que habría que reformar dos artículos de ley el ministerio de salud el, el que lee el artículo que él comenté de ley pero también al CONESUP. y entonces eso escapa a la caja pero yo creo que ya nuestra población no quiere que le engañen más alrededor de este tema y necesita como usted lo dijo anteriormente y es lo que venimos nosotros luchando por dios no queremos más hablar ni más estudios ni más pantomimas de ninguna especie lo que necesitamos son soluciones simples llanas y puras y nosotros la verdad que estamos demostrando con nuestro trabajo, con trabajo voluntario en nuestras comunidades que tenemos muchas posibilidades de ayudar y si nos dejan, podemos también ayudar a construir, ¿verdad? Pero que necesitamos también que ...que están trabajando en el área de cañas. Igual anda Angares, igual andamos otros en nuestro país. En estos momentos, a través de las juntas de salud y los comités auxiliares, eh, está, eh, estamos trabajando en el país en forma voluntaria como unos eh, 3.500 miembros de la propia comunidad ahora nosotros mayormente también tenemos chat, tenemos páginas ¿verdad? en nuestras comunidades y si es necesario esto llevarlo a otros niveles en el que haya respuestas llamadas directas de las comunidades a través de otros mecanismos pues estamos yo creo que sí estamos eh, dispuestos a llevarlo si fuera necesario pero yo espero que haya muy buena voluntad de todas nuestras autoridades eh, para atender este clamor de todo nuestro pueblo muchas gracias muchas gracias a usted